¿Es normal lo que está pasando con la energía en España? En tan solo cinco años hemos tenido una ley que prohibía la instalación de nuevas plantas renovables. Hemos tenido múltiples normas retroactivas que han destrozado fundamentalmente a los ciudadanos que habían invertido en esas plantas renovables. Hasta hemos visto cómo se atrevían a ponerle impuestos al sol, impidiendo que las personas podamos generar nuestra propia energía. Mientras tanto, también hemos contemplado como los mismos que ahogaban a aquellas plantas renovables, desechaban las medidas de eficiencia energética, la descarbonización de la generación eléctrica, perseguían la continuación de nucleares, la profusión del fracking, la hiperdependencia del gas de Oriente Medio, y también las prospecciones petrolíferas en zonas antieconómicas y muy complejas medioambientalmente hablando. Todas esas medidas nos abocan a un triste destino, mayor pobreza energética y a un desastre medioambiental de dimensiones irrecuperables. Muchas localidades españolas ya han tenido este año alarmas medioambientales. ¿Realmente creemos los españoles que estamos tan lejos de llevar a nuestros hijos al colegio con mascarilla, como pasa en otros lugares del mundo? En Ampier entendemos que si no somos capaces de ser parte de la solución, nos convertiremos en parte del problema. Por ello hemos decidido iniciar el Proyecto Transición Energética. Hemos aglutinado a los mejores profesionales del país en disciplinas tan diferentes como la economía, la ingeniería, el medio ambiente, la salud, la alimentación y el derecho. Todos para realizar una pericia multidisciplinar que objetive y evalúe las consecuencias de nuestro modelo energético, exigiendo a la Administración que asuma medidas inmediatas para cambiar el camino. Un sugerente viaje en el que participarán universidades, asociaciones, fundaciones y plataformas de todo tipo, que nos ayudarán a obtener un trabajo que se convertirá en el principio de un cambio radical en la estrategia energética de nuestro país.